comienzo a, a la jornada Pequeños Desarrollos Fotovoltaicos. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Aroca, soy el presidente de Ampier desde hace ya más de 10 años, eh, cosa que agradezco enormemente, pero que ya, ya empieza a pasarme factura. Eh, bienvenidos todos, gracias por, por vuestra asistencia. Quería agradecer eh, la asistencia de todos, la presencia, este interés constante por las energías renovables y que nos acompañéis siempre que Ampier eh, organiza una jornada como esta, que es una jornada de formación. Agradecer también eh, la presencia de, de los ponentes que se han desplazado desde distintos puntos de, de España. Es un placer contar con todos vosotros para compartir conocimiento, y también a nuestro patrocinador, Soltec, eh, bueno, por eh, apoyar el coste económico que conlleva en esta jornada, junto con Ambier, eh, para poder desarrollar, como digo, esta formación constante que queremos llegar a la, a la sociedad. Estas jornadas basan sobre dos puntos fundamentalmente. El compartir talento, conocimiento e iniciativa en primer lugar. Consideramos que la teoría que nos ocupa está bastante bien asentada y conocida, también el marco regulatorio, que debe seguir madurando, ya que queda mucho margen para su perfeccionamiento. Tenemos entre nosotros a uno de los grandes impulsores, Joan Herrera, y a otras que fueron un paso por delante del sector, como la, como la iniciativa de Crevillente que ha convertido en paradigma de comunidad energética gracias a una cooperativa que puso en marcha su primera comunidad energética allá por 1925. Algunos se quejan de que aún no está traspuesta la normativa, y de... pero fijaros que esta cooperativa ya gestionó hace eh, bastantes años. Nos acompaña Joaquín Más, su actual director, y también su anterior director, Manuel Pérez Más. Pero, sin duda, también fueron muy disruptivos en la actualidad, más recientes, la cooperativa Son Energía, todo un ejemplo de cómo la sociedad puede articular estructuras de generación y de consumo cooperativo. Especial referencia a la presencia del IDAE, dada la situación compleja política y el enorme trabajo que tienen, y es de agradecer la presencia de la representante del IDAE esta mañana. Al diseñar estas jornadas, nuestra principal inquietud fue traer aquí conocimiento, talento e iniciativa. Así podríamos ser útiles en la dinamización, en hacer que estos pioneros alumbren nuevas iniciativas con su ejemplo, advirtiendo de las dificultades y despejando dudas. Queremos colaborar en la agilización de este proceso de implantación de nueva potencia renovable con el objetivo de descarbonizar a la mayor velocidad posible nuestros consumos. En este punto, cabe recordar que hubo otros pioneros, nuestras 62.000 familias fotovoltaicas, que no corrimos la misma suerte. Destinamos nuestros ahorros, hipotecamos nuestros hogares atendiendo a un llamamiento del Estado para iniciar una transición energética hace ya más de 14 años. Y que a pesar de que cumplimos todos con nuestro compromiso a ese llamamiento del Estado… Hemos sufrido, estamos sufriendo enormes dificultades económicas solo superadas por el tesón, el trabajo, la constancia de esas miles de familias. En estos momentos estamos, continuamos negociando con el gobierno para que cumpla con ese compromiso electoral y compromiso escrito en el acuerdo de gobernabilidad con su socio de gobierno, Unidas Podemos, y que mejore la terrible situación perpetua que sufren, esas 65.000 familias pioneras que dieron paso a lo que hoy conocemos como la nueva generación fotovoltaica. Estamos esperando esa reparación en lo económico y una reparación moral para los que dimos ese primer paso hacia la descarbonización y hemos legado la llave para evitar una catástrofe climática sean justamente compensados. Si la fotovoltaica no estuviera madura y este colectivo contribuyó de manera decisiva, hoy no estaríamos aquí y nuestra alternativa al cambio climático sería reducir drásticamente el uso de energía y con ello perder bienestar o acelerar un desastre climático de nuestro planeta. ¿Se imaginan ustedes que todos estos estímulos anunciados a bombo y platillo a las nuevas tecnologías que necesitan apoyos como el almacenamiento, el hidrógeno verde, fueran retiradas una vez realizadas, es impensable, ¿verdad? Pues eso es lo que sufrieron miles, sufrimos miles de ciudadanos en este país. En segundo lugar, estas jornadas versan sobre, fundamentalmente, la practicidad. Denotamos cómo hay un cansancio a unas jornadas extremadamente técnicas, extremadamente basadas en legislación o en supuestos no realizados. Hemos querido dar un paso más y abordar una realidad. Veréis como muchos de los ponentes hablan de casos realmente ejecutados y en funcionamiento. Es vital, pues, pasar de la teoría a la práctica, a llevar a cabo proyectos sobre el terreno, utilizando el marco que los reguladores han ido diseñando y que se iba enriqueciendo con las aportaciones del sector en los periodos de audiencia pública, es verdad que no todas las sugerencias han sido contempladas, pero los avances son evidentes y se pueden medir en la progresión imparable de potencia instalada. Ayer tuvimos acceso a los datos de red eléctrica de España, donde informa que el mayor crecimiento en potencia renovable y en el resto de potencias del sistema ha sido la fotovoltaica, con más de 15.000 megavatios conectados a fecha de hoy. 3.500 megavatios fueron los, instalados, fueron los instalados por los pioneros allá por el año 2008 y hoy tenemos ya más de 15.000 megavatios de potencia solo fotovoltaica. Este talento del que les hablaba anteriormente se ha orientado en esta jornada a la práctica en cuestiones que consideramos fundamentales, tales como el acceso y la conexión. Pequeños proyectos de generación en el rango de 5 kilovatios a 5 megavatios, que es lo que Ampier considera como social. Subastas de generación de pequeña escala, implantación de comunidades energéticas, situación y perspectivas de los mercados, comercialización de la energía, autoconsumos residenciales y no residenciales. Tenemos un reto por delante y debemos ser actores. Seremos actores secundarios, lo reconocemos. ¿Por qué? Porque somos pequeños, insignificantes para muchos, pero lo que no vamos a admitir es que seamos figurantes de la película. En la próxima década, Europa y España abordarán una transformación energética más importante de la humanidad. Ya no solo por la trascendencia del reto descarbonizador, que es el primer objetivo, sino también por el drástico cambio tecnológico en la generación y en la digitalización de los procesos, el advenimiento de la generación distribuida, fundamentalmente fotovoltaica, y por la tipología de la propiedad que se integra en el sector dominado por una propiedad integradora y vertical de unos pocos operadores. La tecnología fotovoltaica ofrece soluciones de autoconsumo y de generación para la comercializar un nicho, que armonizará iniciativas de familias, de pymes, de autónomos, de parques empresariales, ayuntamientos, cooperativas, con un mismo denominador común, aprovechar la generación fotovoltaica y el generoso recurso solar del que disponemos. La sociedad tiene la posibilidad de obtener ahorros, competitividad e ingresos. Disponemos de unas empresas instaladoras, experimentadas, de fabricantes innovadores, de financiación accesible en la actualidad por esa predisposición de la banca y los apoyos generosos de las administraciones, de una regulación que permite avanzar en la implantación de nuevos desarrollos fotovoltaicos. Y todo ello es el momento de aprovecharlo. Este nuevo horizonte se atisba en el autoconsumo individual y colectivo, como un vector para fomentar la competitividad y el empleo. Por su parte, las comunidades energéticas serán colectivos que aportarán impactos positivos en las economías locales, en los territorios. Además, está previsto que el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia aporte como mínimo 100 millones de euros para dinamizar estas comunidades energéticas y las instalaciones de autoconsumo colectivo. Queda por consolidar el acceso de pequeños proyectos sociales de generación para venta a red, nuevos parques solares, pequeños parques solares que venden su energía a la red. Una línea aún pendiente de fomentar, porque la fotovoltaica no debe servir solo al ciudadano y a las pymes para obtener ahorros gracias a generosas líneas de ayudas que cubren hasta el 40% de los costes de instalación, sino que debe favorecer que esos mismos actores sociales puedan obtener ingresos, complementos de renta, facilitando el acceso al sistema a unas iniciativas que no precisan ni reclaman apoyos económicos, simplemente unos mecanismos habituales en otros países que les faciliten el acceso al mercado para evitar que este no vuelva a quedar en manos de unos pocos actores. ¿Y por qué no decirlo? La legítima posibilidad de que también pequeños desarrollos, por las dificultades que presentan de acceso, de construcción, de rentabilidad, de amortización, puedan obtener ayudas. El ministerio está centrado solo en promover el autoconsumo en cualquiera de sus vertientes, pero deja a su libre suerte a pequeños proyectos de venta a la red a pequeña potencia, que hoy veremos. Porque a pesar de la planificación de las administraciones es firme y que los objetivos son deseables, no se puede obviar ciertas barreras tales como obstáculos técnicos, falta de una cultura energética en nuestra sociedad que nos haga pensar en una penetración masiva de esta tipología de proyectos sociales. Sin apoyo difícilmente van a ser una realidad. Vamos a seguir avanzando. Ni el uso de la generación renovable y social es nuevo para el ciudadano, como tampoco lo es la economía circular. Lo hacían los ancestros, nuestros ancestros y hasta hace pocas generaciones fue lo normal. La centralización de la generación pudo tener su lógica en los últimos 50 años, lo que motivó la aparición de una dinámica oligopolística que ahora que gracias a la fotovoltaica y a la digitalización vuelve a ser posible la autogestión energética, se niega a devolver al ciudadano esa posibilidad de generar energía renovable. Es preciso que los consumos se electrifiquen o el sector eléctrico se ahogará en su éxito por exceso de potencia instalada sin salida. Debe armonizarse la entrada de generación eléctrica limpia con la salida de consumos fósiles o el sistema quebrará. Debemos recordar que los pequeños proyectos son más eficientes, tienen menos pérdidas, no requieren transporte, dan una mayor firmeza y garantía de suministro a las comarcas, se asimilan mejor en los entornos, son accesibles a la sociedad, a las pymes y no tienen oposición mediática por su poca daño medioambiental. Debemos recordar también, para finalizar, que aquí hay sitio y debe haberlo para todos, para grandes, para medianos, para pequeños. Sabemos, como decía, que el sistema eléctrico en el medio plazo no nos tiene reservado un papel principal, pero tampoco nos resignemos a ser menos figurantes o como éramos hasta hace poco, simples espectadores. Disfrutemos de las jornadas. Muchas gracias. Aplausos.